señores profesionales en formación tengan ustedes una cordial bienvenida a este espacio donde analizaremos el currículo de acuerdo a los puntos de vista sociológico mi nombre es Livia Andrade Durkheim se interesa por el significado de los contenidos ya que él cree que estos influyen en la formación de la conciencia del sujeto dentro de una sociedad se interesa por la función política del currículo y su vinculación con el poder y la política ya que cree que la educación corresponde o es una responsabilidad neta del estado asimismo cree que la formación intelectual viene dado porque la inteligencia no opera en el vacío no se puede desarrollar la capacidad de reflexionar razonar juzgar sin referencia a un contenido concreto ya que el pensamiento se interesa en objetos con los cuales la inteligencia puede contar sobre los cuales esté obligado a formarse estos objetos son el hombre y la naturaleza el hombre porque la sociología cree que es importante que el hombre conozca su historia y los cambios sociales y la naturaleza porque cree que la naturaleza nos permite crear el espíritu investigativo desde otro punto de vista Maheim da este análisis una importancia social, cultural y política. Afirma la confección de un plan de estudios es un asunto de mayor responsabilidad su éxito dependerá qué temas de los conocimientos acumulados de la historia social o por la sociedad han de sobrevivir y ser transmitidos qué ideas dinámicas deben ser presentados para su transmisión a las futuras generaciones todos estos componentes vienen dados por Majey asimismo haremos una referencia hacia una definición sociológica del currículo en sí todos conocemos que el currículo es un conjunto de objetivos contenidos métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles educativos estos deberían responder a las demandas socioculturales de cada uno de los de la sociedad Eggleston en 1980 constituyen pautas instrumentales y expresivas de experiencias de aprendizaje que refleja la idea de lo que la sociedad necesita además cree que el currículo los logros de la aplicación dependerán del grado en que la comparta la visión del conocimiento es decir tanto los docentes como los estudiantes deben tener una visión del conocimiento regular además desde el análisis sociológico nos permite demostrar que la puesta en marcha de un plan de estudios no garantiza los logros de los resultados previstos por los mismos además que el verdadero cambio curricular no resulta de la simple manipulación de contenidos metodológicos sino no existe una relación con la sociedad tenemos diferentes enfoques en el análisis sociológico del currículo estos enfoques vienen dados por tres que son el currículo desde la sociología tradicional los enfoques interpretativos del currículo y la perspectiva reestructuradora del John Eggleston aquí podemos analizar que la sociología tradicional viene dada que el currículo traduce la visión oficial de la realidad que esto al ser definido de antemano no es negociable ni es dialéctico es decir que no toma en cuenta las, las construcciones que sus actores tanto estudiantes como docentes hacen de su propia realidad asimismo Alonso se centra en la concepción de un saber objetivo bien definido acumulativo ordenado en disciplinas agrupado en facultades y atribuido a especialidades a según él el currículo asimismo tenemos que Eggleston analiza el currículo donde dice que, se, que deben asimilar o seguirlo como un orden superior desde este punto de vista tradicional el currículo ya viene dado que las instituciones educativas que llevan este enfoque se preocupan por los objetivos de la enseñanza por el orden la asimilación y las competencias resultantes de su medición y su aplicación dentro de las aulas de clase tenemos otro enfoque los enfoques interpretativos del currículo este es un enfoque totalmente opuesto al anterior es decir que ellos creen que el conocimiento escolar se construye es reflexivo y está sujeto a influencias de todo tipo es negociable de acuerdo a los contextos sociales donde se construye y se transmite este conocimiento ya que el modelo de conocimiento escolar está centrado en el alumno este subordina el conocimiento de acuerdo a los objetivos a las experiencias y a las metas de los estudiantes asimismo tenemos tres puntos de vista desde este enfoque los códigos del conocimiento educacional de Basing, la propuesta de Michael Young, el enfoque constructivista de ESLA. Analizando cada uno de estos puntos de vista, los códigos del conocimiento educacional de Basing, cree que el conocimiento regulador de las experiencias, la transmisión formal influye en las experiencias de acuerdo al currículo establecido. Para explicar lo anterior, analiza en sistemas de mensajes. Mediante esto se hace la realidad del conocimiento. Estos mensajes están dados por el currículo, la pedagogía y la evaluación. Desde otro punto de vista, la propuesta de Michael cree que el currículo es un conjunto de significados socialmente construidos el currículo la enseñanza y el aprendizaje son expresiones de la organización y el control del conocimiento el conocimiento válido conduce al problema de estratificación esto supone dos componentes el prestigio y la propiedad el prestigio viene dado por el estatus jerárquico de los conocimientos científicos la propiedad hace que esto que a estos conocimientos accedan cierto tipo de, de sociedad el enfoque constructivista de Esla. este enfoque cree que la visión del hombre es un gente que interpreta activamente su mundo el conocimiento depende de la credibilidad representada por los actores educativos implicados en la producción y legitimización de los mismos además que en, la base, en base a esto el currículum analiza adquiriendo importancia en las perspectivas intersubjetivas de cada uno de los actores o de los profesores y alumnos concernientes a la pedagogía a la enseñanza y a la carrera profesional por último tenemos la perspectiva estru estructural de John Hegelsdon esto cree que el currículo debe tomar en cuenta los factores sociales y las, y las y los impedimentos sociales al que da lugar dentro de la escuela en la sociedad asimismo se interesa y desde un enfoque socio, sociológico se centra no solo en contenidos métodos y evaluación del conocimiento sino también en los orígenes y el apoyo de los valores implícitos y explícitos que en el currículo se determina Asimismo adopta dos estrategias de análisis del currículo, en el micro y en el macro nivel, y el estudio de los procesos de selección del currículo. Es así que define al currículo como un cuerpo de experiencias que, de aprendizaje que responden a una visión social del conocimiento, que no puede ser totalmente expresada ni aún del todo aceptada por sus componentes educativos es así que terminamos el análisis del currículo de acuerdo a la visión sociológica gracias por su atención